Yo eh, vivo en un barrio donde eh, la cancha, donde yo jugaba de pequeño, eh, es una cancha que sigue ahí, eh, que sigue estando allí, pero resulta que el otro día pasando eh, al lado, pues me encuentro que la cancha está cerrada con un candado. Está, no, no, hay, no hay canastas, las han roto, no hay niños jugando, no hay chavales jugando. Lo que sí hay, y donde donde compramos los refrescos enfrente, que era un ultramarino, ahora es un local de apuestas de Codere. Este es el barrio hoy en día. Y yo me voy a permitir el lujo de deciros hoy una cosa clara, que ahora que me están grabando, pues me gusta decir las cosas cuando quedan grabadas. Pero cuando yo sea alcalde de Madrid, voy a cerrar todos los locales de apuestas, todos los locales de apuestas cerrados. Eso es lo que vamos a hacer el próximo 28 de mayo. Y no me va a temblar la mano, no me va a temblar la mano. De ver cómo en Madrid hay 400 locales de apuestas, cómo en la comunidad de Madrid hay 700 locales de apuestas, cómo el 90% de los locales de apuestas en mi ciudad están por debajo de los 500 metros y no me va a temblar la mano para acabar con la connivencia política que la señora Díaz Ayuso o que el señor Almeida están ahora mismo acometiendo con la, clase, con la clase del sector del juego, con el lobby del juego. No nos va a temblar la mano. Creo que la diferencia entre, y creo que ha quedado claro y reflejado en esta mesa, es que hay una clara diferencia entre ser del Partido Socialista o ser de otros eh, partidos de la progresía de izquierdas que se ponen de lado, a ser de Podemos. En Podemos no nos tiembla la mano. En Podemos tenemos valentía y se ha demostrado con el juego. En Baleares, en País Valenciano... En Aragón y próximamente será en Madrid de la mano de Alejandra Jacinto, que será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Veréis, ganar Madrid es defender los servicios públicos, ganar Madrid es acabar con la desigualdad, ganar Madrid es fomentar el deporte base. Fomentar la cultura de barrio como herramienta de transformación social. Ganar Madrid es tener escuelas infantiles públicas, es tener calles limpias, es tener un barrio protegiendo los negocios que se están convirtiendo en viviendas turísticas ilegales. ilegales. Eso es ganar Madrid. Ganar Madrid y ganar un país es cerrar los locales de apuestas. Así que el próximo 28 de mayo, compañeras y compañeros, a votar a votar para que vuelva la dignidad a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Muchísimas gracias.